Alex Rulai. ¡Ay, ay, ay! Yo no lo había visto. ¿Y ese? ¿Se parece a Don Miguel, loco, en su tiempo? No, no. ¿Tú sabes qué se parece? A Don Miguel, a Dioli. Tiago, es a Dioli. A Miguel, loco, en su Tú eres loco. No, no. No, no, no. no, A Miguel no se parece, él, no. A Don Miguel, no. Porque eh, comparto. Otra foto, oye, otra foto. Pregunta otra foto. Otra foto de, de, de, de él y Miguel. Lo pongan dos fotos ahí, por favor. O, o, o, otra foto. No, esa la que estaba antes con una de Miguel, cuando Miguel estaba roto ten atrás. Manda la Mándala. Manda la Villalona. Señores, si es trucho, es trucho, tema sí. urbano de, de Axel Rulai el tema urbano de acta celular, se ha popularizado rápidamente local e internacionalmente y ha logrado colocarse en la posición número uno del top 100 de Apple Music, además de que con tan solo poco más de un mes, la canción se encuentra en los primeros lugares en toda plataforma digital de música. La canción ya ha estrenado un remix junto al internacional, a los internacionales Farruko y el Alfa, dándole otra dimensión. Al trabajo de este novel exponente del género. No sin antes haber generado fuerte polémica y una posible división entre género urbano, ya que existe otro remix con otros artistas del género. Me parece que que, que el de Farrucco y el Alfa ha rodado más el remix que el de, de los otros lo hicieron. Pero es bueno. <risa> ¿Eh? Ahí, ahí sí ahí sí, Se parece, se parece Una foto de Miguel, ¿no? su tiempo. Se parece, se digo? parece un poco ahí a, a, a Miguel en su tiempo Es así, pero este joven se ha colocado Número uno, está en todos lados Porque sí, la sí, la ah, la se, se Se rula Se sí, trucho, se trucho él vamos a poner vamos a ponerlo ahí Me parece que ese, ese tecno de tiesto, si sí, él le, y él le hizo una, fus, una fusión, Alex Lula, si es truyo, es truyo, si es tru, yo, es tru, no, pues. La, la, la, eh, eso no puede decir aquí, la, la, la, la, la, la, la, la. No. señores. Pero hay otro muchacho de que Verbo que sé yo qué, que cantaba con él, sí, Verbo Flow, y que también cantaba el trucho el trucho. El de de Andes, es de los dos el tema. Sí, que está el ah, cae un lío también con, con este tema, señores. el que no tiene a nadie, señores, para que ustedes tengan una idea. El Kililín, no me venga nadie que me no, ¿qué? no, nada de eso. El Kililín <risa> es mío, no veo fulano por allá, nada de eso. Señores. Que está disponible para cualquier remix, cualquier estamos cualquier activos. Estamos, estamos abiertos a una, ¿eh? a cualquier negociación. Nada, <risa> sí, sí. <risa> Señores, eh, pasando a otro tema, y es que estaremos mañana en Santiago, en un media tour El primer programa estaremos ahí con nuestro hermano Los Hijos de Tuta dj gold y el pío y esos muchachos estaremos por allá si dios lo permite mañana de la mano de los reyes mundiales Graf y max el perro eh, génesis y, y los y demás equipos eh, que siempre está a los papá tarima no es abreu y esos muchachos que siempre están con papá tarima mañana estaremos en santiago media tú que eres de santiago